El martes 21 de febrero, un menor de edad murió después de recibir un disparo por un arma de fuego en el cierre del Carnaval de Huejotzingo, donde también se registró una riña entre danzantes. Tras este hecho, el gobernador Salomón Céspedes afirmó que se está analizando suspender el Carnaval de Huejotzingo. En entrevista, el mandatario dijo que habrá un acercamiento con la ciudadanía para poder tomar la mejor decisión, toda vez que los accidentes son comunes en este tipo de eventos. Sobre la muerte del menor, indicó que la la Fiscalía General del Estado está investigando cómo ocurrieron los hechos para dar con los responsables.